¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a actualizar nuestra baraja de Alba's Strike con un poco de soporte de espia y Frightfur. Así es que acompáñanos a ver cómo queda. Un box. Bueno, vamos a empezar por los monstruos y aquí voy a mencionar los monstruos que vamos a ir reemplazando basándonos en la receta anterior que les voy a dejar aquí en las tarjetas. Entonces vamos a empezar con estos tres de eh, Keeper of Dragon Magic. Eh, estábamos llevando tres y en esta ocasión en esta nu nueva versión los vamos a reemplazar con dos Despian Tragedy y un Despian Comedy. Estos nos van a ayudar mucho eh, para recuperar un poco la mano. Y lo que es Despian Comedy nos va a ayudar a proteger a nuestros monstruos Despia de y en algunas ocasiones también a nuestros monstruos de fusión para que sus efectos se eh, cumplan. Ahora también en la receta anterior llevábamos dos Kaijus. En esta ocasión pues los vamos a reemplazar con un Adlibitum of Despia y el Dramaturgo de Despia. Este Adlibitum of Despia nos va a ayudar a recuperar fusiones que estén removidas o en nuestro cementerio y nos va a permitir revivirlas si es que utilizamos a Adlibitum of Despia como material de fusión. Y bueno, en el caso de Dramaturgo este nos va a ayudar a, ne a negar el efecto de algún monstruo cuando se invoque, ya sea eh, en este caso solo si es de fusión, sincro sí, que es YZ o Link. Entonces si alguno de esos monstruos de ese tipo se invoca, eh, podemos seleccionar uno de ellos y negar su eh, efecto. También si este es utilizado como material de fusión, se va a invocar de forma especial en el campo. Y bueno, también en la receta anterior llevábamos a lo que es eh, dos copias de Albion. Vamos a sacar una y también a Artifact Site. Entonces estos los vamos a cambiar... Por este de aquí que es Edge Imp Chain. Esto nos va a ayudar a hacer un uso un mejor uso de los recursos. Y este lo vamos a utilizar principalmente para eh, pagar nuestros costos de algunos efectos que vamos a ver más adelante. O incluso utilizarlo como material de fusión. Cuando es enviado desde el campo o la mano al cementerio nos puede agregar una magia Freakfur que vamos a ver más adelante. Y bueno vamos a pasar ahora con lo que son magias y trampas que estamos cambiando. Y vamos a empezar con Pot of Extravagance. Ahora como nosotros también movimos el extra deck. Eh, pues ya nos, se nos hace un poco más riesgoso utilizar esta carta. Porque pues, se puede remover alguna de nuestras fusiones de, de alto impacto. Entonces eso lo vamos a tratar de evitar. Y lo vamos a estar reemplazando por 3 Branded Opening. Y esta nos va a permitir descartar una carta. Y tomar uno de nuestros monstruos de espía del deck. Y ya sea que lo invoquemos en el campo en modo de defensa. O lo agreguemos a la mano. Ahora también tiene un efecto muy relevante en el cementerio que si una de nuestras fusiones va a ser destruida podemos eh, remover esta carta del cementerio en su lugar. Y bueno lo que vamos a tratar siempre es que eh, vamos a tratar de descartar monstruos que nos generan un efecto adicional. Por ejemplo podemos descartar a este in eh, chain o incluso a este de aquí. Que es eh, Despian Tragedy Ahora también estábamos llevando dos de estas este, magias branded y trampas Entonces estas las vamos a estar reemplazando por esta que es branded in red esta nos va a permitir recuperar un monstruo de espia o falen o falvas desde el cementerio y después de eso hacer una invocación por fusión, removiendo los materiales desde la mano o el cementerio. El monstruo que se invoca de esta forma no puede atacar de forma directa en este turno. Ahora en, también llevábamos 3 back to the front para hacer el, el lock con sight, pero en esta ocasión pues como ya, ya la, la vamos a sacar la vamos a cambiar por 3 de Freightfur eh, patchwork. Entonces esta es una magia que nos va a ayudar a hacer un uso de los recursos muy bueno porque eh, cuando la activamos nos va a permitir añadir a uno de estos, a un Edge Imp Chain y después a una polimerización. Entonces esta carta junto con este de aquí nos van a permitir estar reciclando y de alguna manera añadiendo unos polimerizaciones a la mano. Entonces es, es una carta muy buena. Y pues la vamos a llevar también en esta nueva versión de nuestra baraja. Ahora también vamos a sacar una, una copia de Dark Ruler No More. Y There Can Be Only One. Y las vamos a cambiar pues por las dos este, polimerizaciones. Y pues bueno vamos a pasar a lo que es el extra deck. Aquí vamos a quitar. llevábamos Estábamos llevando tres copias de cada uno de estos. Entonces vamos a sacar uno de cada uno de ellos. Y en su lugar vamos a meter lo que son dos Masquerade de Blazing Dragon. Esta es una carta muy buena ya que. Nos va a permitir ir consumiendo los puntos de vida del oponente poco a poco. Ya que cada, cada vez que el oponente va a activar un efecto tiene que pagar 600 puntos de vida. Y pues bueno, por último eh, vamos a sacar también de este, me parece que estábamos llevando también tres y de este 2. Entonces vamos a quitar estas dos copias y las vamos a cambiar por Despian Pros Canyon. Y por Despia en Coertis. Entonces por ejemplo Despia Proskenio nos va a pedir un monstruo de espia Más un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad. Pero además de eso nos va a permitir ya sea remover un monstruo de fusión XYZ, Synchro o Link del oponente o invocarlo de forma especial a nuestro campo y también tiene otro efecto que si destruye esta carta destruye el monstruo en, en batalla se le va a infligir al oponente el daño igual al ataque o defensa lo que sea que sea mayor y también vamos a llevar a este despian cuertis que es un despia más un eh, monstruo luz obscuridad y bueno este tiene el efecto de que puede cambiar el ataque de todos los monstruos en el campo eh, a cero, los puede hacer a cero excepto los monstruos de fusión que sean de nivel 8 o mayor y también tiene otro efecto de que cuando deja el campo por una carta del oponente eh, pues podemos invocar o agregar a la mano un monstruo faleno falvas o despia desde el deck y bueno pues ya voy a mostrar rápidamente lo que lo que se quedó, lo que no cambiamos de la baraja igual si si quieres si ya viste el video anterior pues te podría saltar esta esta sección, entonces vamos a empezar otra vez con los monstruos. Vamos a llevar dos triple Gate Mercurier. Vamos a llevar tres eh, Spring and Skid. Que pues bueno, es nuestra versión económica de eh, albert Jester of Despia. Vamos a llevar dos Fallen of Albas. Aquí nada más un Albion de Shrouded Dragon. Dos Effect Bailer. Y, y por último vamos a llevar tres Ogre and Snow Rabbit. De lado de Magias y Trampas vamos a llevar también tres Branded Fusion. Dos copias de Dark Ruler No More. Vamos a llevar Branded Retribution, Gold Sarcófagus, Called by the Grave. Y por último un Branded Lost y también un Branded In White. Y pues bueno, el, el resto del extra deck es este. Estamos llevando dos Mirror Jade, dos Lubellion, dos Albion, dos Titanic Land. Y por último dos Sprint y un Brigand. Pues vamos a empezar con los combos nuevos. Eh, en esta ocasión vamos a usar tres cartas. Y este combo es más que nada para explicar un poco cómo funciona el motor de Freightfork. Entonces para este combo necesitamos simplemente Branded Opening. Y este, esta carta de aquí, Patchwork. Y un monstruo ya sea de luz o, u obscuridad. Puede ser cualquiera. Entonces vamos a empezar el combo. Activando Freightfork Patchwork. Entonces cuando lo activamos nos va a permitir añadir una, eh, un monstruo Imp Chain Y también una polimerización, entonces ahora vamos a usar eh, lo que es Branded Opening y vamos a descartar a Edge In chain. este como les dije en el, la sección anterior casi siempre lo vamos a utilizar para pagar costos entonces lo vamos a descartar y pues nos vamos a eh, invocar en esta, en esta ocasión un despia puede ser en este caso vamos a traer a Tragedy y pues bueno ahora se va a activar el efecto de nuestro Edge In chain. Que nos va a permitir añadir a este de acá a la mano. Y pues bueno, ahora lo que sigue es pues hacer uso de polimerización. Vamos a fusionar a Baylor que es nuestro monstruo luz, con nuestro Despian Tragedy. Y vamos a traer a nuestro más, este dragón Mascrade. Y pues bueno, ya en el cementerio este Despian Tragedy nos va a activar, eh, va a activar su efecto para agregarnos un monstruo despia de del deck a la mano. Y pues en este caso podemos ir por el dramaturgo o puede ser también ad libitum, dependiendo pues también la condición de que tengamos en el campo. Pero en esta ocasión nos vamos a traer a lo que es el dramaturgo. Y pues bueno prácticamente así acabaría la primera parte de nuestro combo con el pues dragón de Masquerade. Entonces eh, pero tenemos al finalizar nuestro combo vamos a tener estas dos cartas en la mano que en sí mismas pues nos van a permitir invocar nuevamente a otro dragón Masquerade. Entonces eh, es muy bueno este motor, sobre todo para eh, ir teniendo siempre una jugada para hacer. Entonces bueno, vamos a, vamos a ejemplificar. Digamos que eh, nuestro turno, en el turno del oponente nos destruyó nuestro monstruo. Y pues bueno, ya es otra vez nuestro turno y vamos a empezar otra vez con la jugada. Vamos a activar eh, Patchwork, nos vamos a agregar lo que es polimerización y eh, Chain. Y pues, ya con estas tres cartas en la mano, podemos activar polimerización, fusionarlos para traer otro eh, dragón más. ahora los efectos en cementerio se van a activar. Entonces, podemos activar cadena 1: eh, eh, Edge in Chain y cadena 2: el Dramaturgo. Este, como fue utilizado para, eh, como material de fusión, se va a invocar en el campo y este, pues, nos va a añadir a el patchwork que nos queda. A la mano. Y con esto pues ya nos acabamos nuestro motor for Pero pues invocamos dos veces al dragón Masquerade. Y también a dramaturgo de Despia. Entonces con este tenemos una negación. De eh, ya sea un monstruo XYZ, Link o este Synchro. Y pues con este vamos a seguir quemando los puntos de vida del oponente. Y bueno vamos a pasar al siguiente combo. En este vamos a utilizar tres cartas. Eh, aquí eh, vamos a utilizar Spring Kit. Y cualquier otras dos cartas, estas pueden ser cualquier cualquier carta. Entonces, eh, pues vamos a empezar con el efecto de Spring and Skid. Y aquí es, es importante que sea un monstruo. Eh, tal vez si ya tenemos Branded Fusion, pues bueno, adicional a estas tres cartas, eh, un monstruo más. no Porque vamos a necesitar un, un monstruo en campo para, para remover. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a empezar haciendo el Normal Summon de Spring and Skid. Y vamos a activar su efecto para agregarnos a lo que es Branded Fusion. Entonces eh, este lo vamos a agregar a la mano. Y vamos a regresar alguna de las otras dos cartas que tenemos aquí. A el fondo del deck como parte del efecto de Spring and Skid. Entonces ahora ya que tenemos Branded Fusion la vamos a activar. Y vamos a mandar a lo que es a faleno Y vamos a mandar también a Despian Tragedy. Y esto va a ser pues para invocar a Lubellion. Ahora en cuanto llega Lubellion, vamos a activar el efecto de Despian Tragedy en cadena 1 para agregarnos un monstruo Despia de y el efecto de Lubellion en cadena 2, entonces vamos a descartar la otra carta que teníamos en la mano para pagar su efecto. Entonces se va a resolver primero este de aquí, vamos a regresar a Falenofalvas al deck y este al extra deck para invocar a nuestro Mirror Jade y después se va a resolver el efecto de Despian Tragedy para agregarnos a monstruo Despia y en esta ocasión vamos a ir por Adlibitum of Despia entonces bueno este está ya en nuestra mano y ahora vamos a activar el efecto de Mirror Jade. Aquí es donde les decía que es importante que tengamos a otro monstruo. Porque lo que vamos a hacer es... Eh, vamos a mandar a Albion. Para remover a Spring Kid. Y bueno, eso, eso es si, si abrimos primero. Porque si nos va segundo, pues bueno, ya podríamos remover un monstruo del oponente. Pero aquí digamos que estamos yendo primero. Entonces... Eh, si, removemos a, si no tenemos monstruo y solo usamos Branded Fusion, pues bueno, removeríamos a nuestro propio monstruo, pero este lo necesitamos en campo. Entonces por eso necesitamos otro monstruo para removerlo a él. Y pues ahora vamos a pasar a nuestra fase final. Ahora en la End Phase se va a activar el efecto de Albion y vamos a setear una copia de Branded in Red. Y ahora en el turno del oponente, en su Draw Phase, podemos activar nuestro Branded in Red. Entonces Branded in Red nos va a permitir recuperar una de nuestros Despia, en este caso va a ser Tragedy, lo vamos a regresar a la mano y después vamos a hacer una invocación por fusión con los materiales de la mano o eh, campo y los vamos a remover. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar a, a Dribitum of Despia y a Mirror Jade, entonces estos dos nos los vamos a remover para invocar al monstruo Nasquerade. Y ahora como Adlibitum of Despia fue utilizado como material de fusión, vamos a activar su efecto para poder revivir uno de nuestras fusiones que estén removidas o en el cementerio. Y en este caso pues vamos a, re a revivir a nuestro propio Mirror Jade que removimos. Ya terminamos, es el turno del oponente, él va a tener que pagar puntos de vida para poder activar sus efectos y además tenemos nuevamente a Mirror Jade eh, con su efecto nuevamente eh, vivo porque dejó el campo y lo regresó entonces ya puede esta copia ya puede activar su efecto en el turno del oponente ya por último vamos a hacer un combo en el cual vamos a ver cómo podemos proteger los efectos de nuestros monstruos de fusión en este caso por ejemplo ante un ante una carta del oponente como puede ser Effect Bailer o también Infinite Impermanence entonces, este lo vamos a dejar aquí, pero en algún momento el oponente nos lo va a jugar. Entonces, vamos a empezar con lo que es Branded Fusion. Entonces, en esta ocasión vamos a enviar a lo que es Fallen of Almas, y también a Despian Comedy. Y este justo es el que nos va a ayudar a proteger a nuestras fusiones. Entonces, digamos que llega nuestro monstruo eh, Lubeleon y vamos a activar su efecto. Vamos a descartar eh, lo que es Dark Ruler No More o bueno cualquier otra carta para pagar su efecto, su costo. Y aquí es donde nos pueden encadenar a Effect Bailer. Entonces nos lo pueden activar y seleccionar a este para negarlo. Entonces este sería la cadena 1, la cadena 2 y ahora vamos a activar como cadena 3 el efecto de Despian Comedy. El efecto de Despian Comedy nos permite eh, tributar un monstruo de fusión para invocarlo de forma especial, Ese, el costo es el tributar la fusión, entonces la vamos a tributar y ahora sí vamos a empezar a resolver, esta es la cadena 3, la vamos a dejar aquí la cadena 2 que es Effect Baylor pues ya no tiene monstruo, el monstruo que quiere negar el efecto ya no está en campo entonces ya no sería válido y cadena 1 sería el efecto de Ubelion entonces este pues ya lo vamos a regresar al deck, al extra deck perdón y este también para poder invocar pues a nuestra fusión. Que en este caso es, bueno puede ser Mirror J. Bueno pues creo que en general ya cubrimos la mayoría de cartas que agregamos a esta baraja. Y pues bueno, ya simplemente te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te interesa ir seguir reforzando esta estrategia. Ya que vamos a seguir subiendo algunos videos con unas versiones pues ya un poco más competitivas. Y pues bueno, hasta el próximo yu gi